Muy buenas noches. Decía Dalai Lama que la mayoría de nuestros problemas tienen su origen en el apego a cosas que erróneamente creemos que son permanentes. Ciertamente, ciertamente y sobre todo en la India, porque claro, piensas que tu casa es permanente, vienen los monzones y se la llevan, por ejemplo. Pero esto es extensible, inclusive, hasta nuestra forma de vida. Pensamos, porque hemos nacido en una época de bonanza... Yo personalmente soy del año 71, con lo cual realmente problemas, lo que se dice problemas reales, no he tenido. Fijaros, ni siquiera, he, llamarme loco, pero ni siquiera he conocido un fascista, de esos que dicen que hay tantos por ahí. O sea que, al final, somos, por lo menos en la mía, una generación que hemos vivido una evolución muy buena en muchos aspectos, sobre todo el tecnológico, que nos ha, es el que nos ha... Eh, aturullado ¿no? a todos. Eh, los medios de comunicación, internet, eh, un montón de cosas. El movimiento de dinero hacia el plástico. Las tarjetas visas, recordar cuando ibas tu padre o tu madre con la visa iba a pagar algo. O la del corte inglés. llegaban ¡pum! Lo ponían en el cacharro y se hacían con la máquina ¡clac-cla! Y se llevaban como un, un boleto, así, un, un justificante, que era de era autocopiativo, y una parte para ti y otra parte para. Para el que hacía la compra, ¿no? Entonces, imaginar lo lento que eran esos sistemas hasta que al final comenzaron con los primeros TPVs que llegabas y ahí pasabas. Bueno, tenías que meter la tarjeta. Los primeros eran de lectura rápida y hasta que ya llegaron los chips y ya, ya ahora últimamente que ya son contactless, que, que bueno, pues un poquito más, más cómodo en cuanto a... O sea, nos, nos han ido facilitando el paso a la tarjeta. Bueno, pues ya estáis viendo, si imagino que todos más, el que más, el que menos, ya ha visto cómo el yuan digital, pues bueno, tiene caducidad. No es que tenga caducidad per se cada moneda, ¿no? sino que pueden decidir qué monedas tienen caducidad y qué no. Ya sabéis que ellos tienen un ranking de ciudadano y bueno, pues si eres un buen ciudadano, posiblemente tu dinero tarde más en caducar y si no, tarde menos. Y además, que ese dinero valga para comprar unas cosas sí y otras cosas no, es decir, van a decidir a qué vas a tener acceso y a qué no. Yo espero no vivirlo, a mí me da mucha pena, sobre todo por mis nietas, ¿no? porque son las que posiblemente vivan ese tipo de, de economía. Tenemos que pelear y tenemos que seguir utilizando el efectivo, los voy a bombardear con esto hasta la saciedad y hasta el infinito y más allá porque cuanto más tardemos y cuanto más utilicemos el, el efectivo, más difícil les va a ser el traspaso de una cosa a otra van a decidir fechas, pero si la población no se adapta, van a tener que alargarlo es igual, ah, las motores de 10, vamos a cargárnoslos y el de combustión para el 25 ya ha muerto no van a poder, porque la realidad es otra entonces tenemos que hacer que esa realidad sea otra. ¿Cómo? Utilizando el puto dinero efectivo. Así que sacar dinero del puto cajero y pagar con dinero efectivo. Utilizar el banco para lo justo. De verdad. Me hartaré de decirlo. Esa agenda da 2030 y hay que reventarla. Jesús. Gracias. <ríe> hay que reventar esa agenda. Estamos en el 22, quedan 8 años. ¿Van a poder cumplir con ella? Yo creo que no. Van a tener que alargarla y ya será la agenda 2050. Y si puede ser la 20, 2284, mejor. Dejaros de comodidades. Yo sé que es muy cómodo hacer así, plin, Sacar las monedas y pagar con la monedita. El peaje, ¿es que pasó así con el telepeaje? Coño, no, no. Dejemos de hacer el gilipollas, de verdad. Dejemos de hacer el gilipollas todos porque, ya os digo, personalmente, creo que a mí, si me toca, me toca de refilón. Pero los que seis más jóvenes y los mucho más jóvenes lo vais a pasar jodidas. Y la única forma es así. La única. No valen la. Luego lo que me. ¡Ah, yo me, soy muy rebelde! Y lo he dicho en Twitter, que soy súper rebelde. No, bueno, yo he protestado. En, bueno, en Facebook, he protestado en Facebook. Ojo con las gilipolleces, ¿vale? En fin, vamos a lo importante a Bitcoin. Que tiene unas cositas que están bien y otras que no están tan bien. Pero, en principio, no está mal. Venga, comenzamos. Campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas. Están por ahí todos los links que podéis ver para ver y creer. <ríe> en fin. Bueno, no me encuentro muy bien, así que voy a hacer un análisis bastante rápido, pues estoy un poquito pachuchillo hoy. Eh, estoy un poco febril, con el estómago ahí un poco tonto, o no sé. Eh, alguna me ha contagiado algo, algo, yo qué sé. En fin. Bitcoin en semanal. Decíamos y digo que cualquier cierre semanal por debajo de estos dos que tenemos aquí, eh, apertura fue eh, open o oh, 19.315,83. Todo lo que sea perder los 19.300 aproximadamente esta semana va a ser malo, malísimo, terrorífico. ¿vale? Evidentemente, de momento vemos que aquí. Y aquí no hemos hecho esos cierres, pero esta semana abrazaba la anterior. Con lo cual, lo más normal, no su sucede siempre, pero lo más normal es que tengamos una vela bajista. Nos podemos fijar, por ejemplo, en que esta vela, evidentemente, abraza a esta otra. Pero, que no, al siguiente no fue roja, fue verde. ¿Por qué? Porque, aunque fue con la mecha, esta otra vela también hace una sombra completa sobre esta otra. ...para que veáis la importancia de las mechas en según qué temporalidades... ...pero cuanto más grande la, es la temporalidad, más importante también es la mecha. Y de momento, a día de hoy, la mecha que tenemos en esta, en esta vela... ...y además se acaba de poner verde, es súper importante. Y si empezamos a comernos de la siguiente, mejor todavía, ¿vale? Que la volatilidad que hubo en días anteriores... ...bueno, pues que de alguna forma no sea más favorable... En cuanto a objetivos, eh, ya dijimos que teníamos que ir al, TP, al TP1 que teníamos marcado. Eh, si perdemos, estamos en 4 horas, veis que está haciendo una muy buena eh, vela de 4 horas. Fijaros, va, quedan 13 minutos y mirar esta resistencia que tenemos aquí de hace tiempo. Vamos a ponerla, vamos a estrellarla, estamos justo ahí. ¿vale? Ya tocó una, dos, tres y cuatro veces, la rompimos, tocó una vez, la rompimos hacia arriba, uno, dos y a la tercera la perdimos, resistencia, caímos, en resistencia, Volvemos a ella. ¿Que a la tercera puede ir a la vencida? Por supuesto que sí. Que si no va a la vencida y hace una caída, ¿vale? Yo me prepararía para qué. Pues muy sencillo. Yo creo que lo vais a ver muy, muy, muy rápido. Me prepararía para esto. Un hombro izquierdo, una cabeza y un hombro derecho. ¿Vale? Más o menos. Algo así aproximadamente. Eh, podría ser, ¿vale? ya veremos a ver si se cumple si no se cumple, esto es simplemente una pequeña proyección, ¿por qué? pues porque bueno, tiene, tiene esa, aproximadamente esa forma, también puede ser que no tenga nada que ver llegue hasta aquí, rompa o rompa la resistencia que ahora es resistencia se apoye en ella, que es lo ideal y luego ya vuelva a seguir tirando hacia arriba que lo que decíamos, ¿no? esa posibilidad de no llegar a la parte baja del canal que sea una falla llegar arriba y tener un pequeño una pequeña subidita. ¿Por qué? Porque el mercado los 0.75 puntos de Powell ya los tenía descontados. Entonces lo que tuvimos ayer fue una volatilidad tremenda. Sabíamos que iba a haber esa volatilidad, pues ahora si están descontados, oye, pues a lo mejor dan un poco de margen. No tenemos noticias de cosas importantes hasta dentro de unos días. Entonces, bueno, pues si nos dan esa tranquilidad, nos dejan ahora 10 días tranquilos. ...por lo menos, pues a lo mejor podemos tener... ...un pequeño impulso... ...un pequeño impulso... ...a pesar de que los mercados tradicionales... ...están como están... ...no sé cómo estaba el S&P 500... ...pero estaba perdiendo... Eh, ...como medio punto... ...aquí está... ...bueno, pues ahora está ganando un 0.13... ...o sea... ...como que se está dando la vuelta... ...a última hora... ...vamos a verlo... ...vale... ...ves... Opa. ...en cuatro horas... ...vamos a verlo en diario... ...que es como... ...debemos de verlo... Eh, ...claro, está perdiendo medio punto... Ahora está con una vela de indecisión una zona en la que podría hacer, pues bueno, algún, algún suelo. Suelo, suelo e intentar hacer otro rebote. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo termina. Pero tener en cuenta que aquí tenemos una superestructura importantísima, vale, igual que es de hombro, cabeza. No sé, yo no tomaría esto como un hombro, sino como una trampa para toros, debo de venirse aquí y hacerte un hombro derecho, ¿vale? Más o menos, algo ahí podría, podría hacer. Ya veremos a ver qué narices es lo que quiere hacer. Pero de momento, así están las cosas. Y así se las hemos contado. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está Bitcoin? Por aquí. Vale. En el muy corto plazo. Bueno, la vela de diario, por cierto, importante, está abrazando a esta vela y pero aunque la sombra se fue hasta aquí arriba y bueno puede ser que si termina bastante arriba abrace esa yo creo que lo ideal es que se quede cerrando hoy aquí al borde y que mañana otra vela sea la que rompa es bastante suele ser bastante mejor pero bueno está siendo una vela de diario muy muy muy buena buenas vibraciones en cuanto a la RSI no ha llegado en diario ni siquiera al 50% estamos ahí a mitad de camino en 45 puntos aproximadamente en 4 horas Estamos tocando el 50%, cosa que es muy buena, a partir del 50% hacia arriba ya sabéis que empezamos una, en un tono de construcción y en una hora, que es importante, eh, vino, pasó por debajo del 50% y llevamos pues eso estas 5 horas de subida continua, que bueno, pues ha pasado a la zona del 50%. Bueno, porque es donde empezamos a construir cosas interesantes. Vamos a ver qué aguante, que pueda tirar de verdad y que, bueno, pues a ver si podemos eh, de alguna forma romper esa, esa zona. Me han preguntado, oye, ¿esto podría ser un hombro, esto una cabeza y esto es otro hombro? En una hora lo veo un poco raro, un poco Quasi modo, ¿no? Pero. Nunca se sabe... ...hay estructuras que son similares... ...y muchas veces salen cosas muy raras... ...¿vale?... Eh, ...de hecho esas figuras nos funcionan también... ...igual que hemos visto que las tendencias... ...nos, fun nos funcionan muy bien en el RSI... ...yo ahora mismo en cuanto a cuatro horas... ...que sabéis que es donde me gusta más... Eh, ...verlo... ...me interesa mucho esta zona de resistencia... ...me interesa el 50% de RSI... ...y me interesa una zona en la que... ...pudiera apoyarse si no pasa el 50% de RSI... ...con la cual yo aquí me cogería... ...una línea de tendencia nueva... ...me la tiraría... Me la, ...a la línea de tendencia y un toque, dos toques y pues si baja a esa zona me podía coincidir con la línea de tendencia antigua que teníamos ¿vale? que fue esta de un toque dos toques, tres toques, cuatro toques la rompimos, hemos tonteado por aquí puede apoyarse en esa misma o puede apoyarse en esta nueva ¿vale? como no lo sabemos vamos a dejar a dos y a ver qué narices pasa, lo que no puede ser y lo que sería una hecatombe y un destrozo ¿vale? es que perdiese ambas dos ¿vale? entonces bueno, de momento vamos a dejarlo ahí en cuanto al semanal lo dicho, importante, ¿vale? Tener una vela que no pase de los eh, perdón, de los 19.300 aproximadamente. Si cerramos por debajo nos va a hacer bastante bastante bastante pupa. Importante el camino RSI semanal que estamos llevando, ¿vale? Dijimos que estamos tan mínimos históricos, estamos lateralizando en RSI, lateralizando también aquí. Podemos estar bastante tiempo entre los 24 y medio y la zona de 19 sería muy buena noticia, muy muy buena noticia. Todo lo que acumulemos en esta zona eh, bueno, pues nos va a ayudar también a rellenar los posibles huecos que tengamos de volumen. ¿vale? Hay gente, mucha gente que no entiende mucho cómo funciona el volumen lateral. Eh, bueno, hay gente que no entiende cómo funciona mucho, demasiadas cosas y dice demasiadas tonterías. Eh, pero bueno, todo lo que sea caer a estas zonas rellenaría volumen por eso cuando me dicen, va a ir a 7.000, yo no lo creo, porque en 10.000, por encima de 11.000, aquí o por debajo de 11.000, tenemos un soporte de volumen brutal. Pero tan brutal que es tremendo. Ya este siguiente que tenemos aquí, en la zona de 13.814, me parece tremendo. O sea, pero un pinchito ahí, pues bueno, pues podría. ¿Por qué no? Claro que sí. De ahí para arriba ya está una zona bastante más débil históricamente. Pero, bueno, vamos a ver. Final. Eh, no hay una bola de cristal no hay un, esto no es una ciencia exacta ni mucho menos y la verdad es que las noticias que hay son malas de narices las noticias que hay son malas en el corto, en el medio y en el largo plazo, pero sobre todo en el corto y en el medio ya hemos visto ayer la FED, no van a bajar tipos de interés hasta posiblemente finales del 23, principios del 24 y sabemos que los mercados tocan suelo se dan la vuelta cuando empiezan a bajar los tipos de interés la FED entonces, si no van a empezar a bajarlos hasta entonces, parece, aunque yo creo que los bajarán antes, por aquello de que si dura demasiado tiempo, se van a pasar de frenada totalmente. Pues bueno, veremos a ver cómo, cómo se puede coger eso con pinzas. En cuanto a Ethereum, pues una vela muy buena diaria, también intentando abrazar el cuerpo anterior. Eh, fantástico, a ver si tenemos un buen rebote, sería yo creo que sería un buen momento para, para un rebote, sobre todo porque un rebote ahora crearía bastante FOMO y sería adecuado para luego meter un castañazo a la gente en el pescuezo y como a los conejos ya sabéis que los que llevan así, hacían ras pues eso, de terminar de sacar digo que ya han sacado toda la liquidez que tenía la gente, ahora tienen que sacarle a la gente el crédito, ¿vale? todas las inversiones a crédito, con lo cual necesitan un punto en el cual generar ese FOMO para que la gente entre, ¡ah! Y digo, de... ¡Al carajo! El Total Market vas pues, bastante bien, abrazando vela igual, ¿veis? La vela del día anterior, abrazándola muy bien, a ver si abraza estas otras cuando termine, veremos a ver. Eh, no deja de ser un momento de momento, ¿vale? Pullback, mientras no pase esta línea de tendencia en la que estábamos. Aunque a partir de aquí puede generar otra figura y ya veríamos ya cómo sube la dominancia del Bitcoin. Bueno, pues subiendo un poquitito. Mientras se queda así, cae, sube un poquito, lateralice. Si es lateral, es muy bueno para las altcoins, ¿vale? Igual que muchas veces decimos, no, es que cuando cae la de Bitcoin es muy bueno para las altcoins contra Bitcoin, pero cuando lateraliza también es muy buena. ¿vale? Eh, de hecho, creo que es la mejor. Es la mejor. Eh, bueno, la mejor es cuando está en una zona de resistencia y empieza a caer eso es innegable, ¿vale? Pero cuando lateraliza Bitcoin, las altcoins empiezan a pegar, pa, pa, pa, pa, pa. hoy ha pegado Algorand, por ejemplo, ha pegado un, un pepinazo, ¿no? Eh, en cuanto al oro, pues eso, <ríe> mierda, que qué cago el moro, pues eso, ha llegado a 100 y otra vez, otra vez la martillo, vamos a ver qué pasa. Algorand, lo que decía, ¿vale? Ha metido un pepinazo importante, eh, enhorabuena a los premiados, <ríe> eh, y pues no tan enhorabuena a los que la habían soltado por bueno, pues por la razón que sea. Eh, poco más que añadir. Eh, ya os digo, estoy un poquito pachuchillo y tampoco quiero darle más algo que platillo. Vamos a ver si esta vela de cuatro horas termina de cerrar dentro de cuatro minutillos. Eh, ter termina abrazando la anterior y tenemos luego otra vela verde hasta el 50% del canal, rompiendo la resistencia en la que. justo con la que se ha tocado. Es eh, tremendo, ¿no? Decir, joder, qué casualidad. Si, si no funciona el análisis técnico como mucha, como mucha gente cree eh, otra cosa es que no tenga ni puta idea de hacerlo eh, yo tampoco la tengo eh, pero bueno, yo lo intento eh, ¿por qué llega aquí, pum, y se para? Y empieza a hacernos mecha una vez, dos veces, tres veces cuatro veces cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces nueve veces algo hay ahí, ¿no? digo yo algo se verá. Y eso es comportamiento humano. Ahora, ¿por qué está bajando? Porque en la resistencia hay gente que ha puesto ventas. Tan sencillo como eso. Nada más. No hay más tutía. Llegamos a una hora, gente que ha puesto ventas, está bueno retrocediendo un poquito. Si aguanta ese retroceso, vale, y no pasa esta zona de cierres, pues posiblemente luego tengamos una... Vuelta arriba y vamos a ir a buscar esa mecha para intentar romper la resistencia. De momento, todo, todo lo, mmm, le favorece. Vemos el volumen en una hora, cómo ha subido. Sube el precio, sube el volumen. Eso es bueno. El RSI tiene RSI de sobra. Nuestro indicador de fuerza, que por cierto lo tenéis gratis en todos los vídeos. Tenéis un link aquí debajo para poder instalar este indicador gratis en el momento que pasa de pasada, la línea roja punteada una línea verde, estamos ascendiendo y vamos a seguir creciendo bien, eso es lo que buscamos pues vamos a ver que si sigue así y no se nos viene abajo, <ríe> entonces a ver si hace un cuerpo grande eh, verde, un cuerpo pues eh, que sea por ejemplo un cuerpo de este tipo y hagamos una subida ahí, eh, venga vámonos y oye, pues vamos a celebrar y llegar, tocar la parte de arriba del canal en la zona de 22 o por ahí y decir, eh, casa, venga, y luego ya no vamos para abajo <ríe> vamos a ver qué hace, vamos a observarlo bien y tiraros vuestras líneas de tendencia muy claras para saber puntos en los cuales, oye, pues lo mismo nos podemos ir al carajo, ¿vale? Por ejemplo, es muy interesante tirar la de cuerpos por un lado, ¿vale? Están bien los cuerpos. Y la de mechas, ¿vale? Le tiréis la paralela a mechas. Y ahí dices, bueno, pues en este rango tengo, tengo el toque... Total y una, una zona de rango. Si la pierdo, eh, ¿dónde voy? Pues, pues a, la, a la siguiente, por lo, por lo menos este mínimo, y al inicio de la línea de tendencia, que es donde solemos ir. Si volvemos a probar este TP1, mi opinión es que lo vamos a perforar e iremos al TPV, al TP1 del último impulso que hemos medido a, ayer, ¿vale? Este, que es todo este lo que está aquí abajo, vale, en la zona de 16,7 y eh, 15,900 por la parte inferior. Eh, pero bueno, de momento no se, no se ha perforado eh, eso es por abajo, ¿vale? por arriba, objetivo de momento estaría en la línea de tendencia del canal que coincidiría si estiramos con toda esta zona ¿vale? que es una zona bastante amplia de eh, en la que hemos estado, que han sido eh, soportes y resistencias importantes pero anteriores, ¿vale? en todo un periodo, vamos a verlo en cuatro horas porque si no lo vemos bien ¿veis? Venga, dímelo. ¿Veis? Aquí está. Es estos máximos, estos máximos, te apoyo, esta zona de ruptura, esta zona que falsa ruptura y nos fuimos para abajo. Vale, pues es una zona súper importante. Con la cual, esta zona más la confluencia de la línea de tendencia, más alguna media que nos caerá por ahí, seguramente, en su momento, pues no creo que sea una zona fácil de pasar. Si llegamos ahí, volveríamos a caer. Para hacer un nuevo mínimo.